del doctor Polanco, doctor Armando Polanco Fulvio, si fuera tan amable vamos a sí. recibir la llamada de Armandito sí, y luego, sí, cómo, no. ¿cómo no, de acuerdo y le damos bueno. un saludo a... sí. Sí. buenos días Armando Armando, doctor Armando Polanco que está eh, con nosotros en, en este en, en, programa de mañana, buenos días Armando sí, buenos días a, a todos ustedes mm. eh, un comentario quiero hacer sobre al margen la crisis que estamos viviendo a veces resulta un poquito cuesta arriba uno decir cosas porque eh, muchos ciudadanos malinterpretan a veces la palabra de uno o los comentarios de uno y más uno que es médico miren eh, la situación del covid va a vivir con nosotros por mucho por mucho tiempo esa es una realidad como diría un amigo mío, eh, eh, eh, una realidad real, la vida que estamos viviendo. Señores, nosotros vamos a vivir con COVID por mu muchos meses. Por muchos meses. Y la actividad social, económica, política y todo lo de un país tiene que en un momento rehacerse. Ahora mismo eh, es un poquito difícil. Uno decirle a la gente: hagan esto, no hagan esto, porque nosotros no somos ni podemos hacerlo, porque tenemos reyes que nos rigen. Ya tenemos un problema del toque de, de lo que le queda, de lo que habló el presidente, de lo que han hablado la gente que sabe de esto. Pero la realidad es que tenemos que. Va, tiene que haber un stop, tiene que haber un día donde se salta el problema importante ahora mismo es que la gente se cuide. Está bien, la campaña de quédate en tu casa es excelente porque eso le ha dado eh, vigencia a todo el mundo entero quedarse en la casa para tratar de no contagiar o de contagiar. Pero miren, señores, después que pase esto, pongan ustedes que sí, que duremos 15 días más en cuarentena, un mes más en cuarentena. Después del mes Vamos a tener que tener la, el mismo cuidado que estamos teniendo ahora. Porque el bien, señores, no va a desaparecer por meses. No va a desaparecer por meses. Tenemos que andar con nuestras mascarillas. Vamos a tener que andar como en China, con, con mascarilla, con guante, con gorro, con gas. como tú tienes que hacer una prueba de SIDA, una prueba de patín, una prueba de qué sé yo qué, pató, pero más bien. Ahora se va a tener que hacer la prueba de esto, ¿eh? La prueba sí. rápida o lo que sea, antes de operar un paciente con coronavirus, eso va a ser de sí. ley. Ustedes lo verán, seguro lo van a tirar eso. Eso va a ser de ley. Entonces, nosotros tenemos que ir buscando las formas ir reinsertándonos no sé cómo no sé cómo lo va a hacer el estado a las labores señores las instituciones por ejemplo las, las todas. <risa> Usted, tiene que hacer un, una limpieza total de sus áreas pasamanos pasillos eh, paredes eh, los bancos también la, todas las instituciones también van a tener que hacer eso y que se, le, que se le grave a la gente por Dios, por Dios que se le grave a la gente, por Dios de que nosotros señores, en diciembre todavía nosotros vamos a tener casos de coronavirus oigan bien, en diciembre todavía nosotros vamos a tener gente con casos de coronavirus, el que no se infectó ahora, el que no se ha infectado en un momento se va a infectar ustedes ven aquí, aquí han pasado eh, eh, que ustedes conozcan de proceso gripal en la sociedad en el pueblo. Que a una gente la gripe y todo el mundo le da. Eh, había una que decía que era un Todo el mundo tenía un hueso. Señores, porque es que esta es una enfermedad de, de las grandes ciudades, de las grandes urbes. ¿Por qué esta enfermedad no ha dado por ejemplo, en Llevaron de aquí, ¿sí? ¿Eh? porque se da tanto domingo, gran Santo Domingo, Santiago y después San Francisco de Macorís. Y así de, mismo a, es, señores, es igual que Lombardía no, en, en no, Italia. No puede ser que a nosotros no, a nosotros no lo ve y que a nada lo ve primero que a nosotros. Oye, eso ya hay el turismo, ¿no? <coughs> es porque esta es una enfermedad de las grandes. Sí, eso es Mucha cierto. gente dice Bueno, es. esta este es una enfermedad De los ricos, de los clases de Podría tener eso Alguna este, yo, acción de, de, No sé Pero en Do la realidad El, doctor, el que ¿no? pueda viajar, el que puede, viajar el que puede tener contacto con otra persona Tiene una eso. pregunta, eh, eh, eh, No Gilead ya no sé si si el... te va a hacer una pregunta Si el doctor me está pregunta. escuchando Tú lo estás escuchando, Armando Ok, adelante. Sí, a, aportarle eh, que miren, el doctor Polanco eh, ha dado en el clavo. Si ustedes se dan cuenta, en todas las ciudades del mundo que están siendo más afectadas son precisamente las que tienen mayor, eh, mayor producción. Por ejemplo, Lombardía en, en Italia, que es la ciudad de mayor producción donde se concentra la mayor producción y la mayor cantidad eh, de, de personas, eh, esto no está afectado. Por ejemplo, en Estados Unidos en, eh, es Nueva York y entonces aquí en la República Dominicana es eh, el distrito Nacional donde, donde mayor cantidad de afectados hay, eh, lo que significa que justamente el doctor ha dado en el clavo con esta información de que es una enfermedad que ataca a las grandes ciudades, a las grandes urbes. Así es. Bueno, Armando. Sí, y miren, ya para terminar, okay. vamos, para terminar ya ustedes tienen que ir buscando la forma de estar en su... No, no es un asato, ¿verdad? Que no ¿verdad? Yo me río de eso, Pero ya ustedes tienen que ir buscando la forma de que ustedes, su estudio, busquen la forma de ustedes poder eh, ir insertándose ya. Para que... Eh, Señores, esto tiene que pasar. Esto tiene que pasar. Tienen que ir eh, yendo a su sitio de trabajo, como ya yo les dije, tomando toda la medida de precaución. ¿Eh? Sí. Y, y, y, y, y, y, y que tengan en la mente que en un momento el que no se ha infectado, se va a infectar. Puede ¿No? infectarse, así es. Eso es así, así es que vamos bueno. tomando la medida de precaución. Si el mandato es que vamos en la casa, nos quedamos en la casa. Es así. Señores, tenemos mucha gente pobre, mucha gente que tiene que buscársela. Yo no tengo ese problema, gracias a Dios, gracias. Pero hay mucha gente que lo tiene. pero el que no tiene la leche para muchachito, el plátano para su muchachito, el jueguito, esa lámpara, va a salir a la calle, a la calle va a salir claro, a buscarla. Claro, así es. Porque ya la gente se está desesperando. Bueno, gracias Armando Polanco por tu intervención. Magnífica intervención. Gracias, Armando.